¿Cómo andamos, amigos? Bienvenidos un día más al canal de hermanos o hermanitas mías, amigos. Y por primera vez en el canal vamos a reaccionar a InSig, amigo. Perdón si lo pronuncio mal, hermano. Amigo, ¿cómo lo conocí? Este cabrón de verdad que lo estoy llamando. Amigo, eh, escuché Inevi inevitable. Su tema más conocido en YouTube actualmente eh, tenía 40.000 visitas. Cuando de verdad lo escuché, dije, este cabrón la va a romper. ¿Qué tema más infravalorado merece más? Actualmente tiene 378.000 y aún así lo sigo encontrando infravalorado para el temazo que es, hermano. Fui buscando más de él, Cavando mi tumba, es todo lo que hago, me encantaron. que lo estoy siguiendo, estoy esperando un nuevo tema de él. Amigo, es muy ingenioso de verdad, haciendo los tiktok, haciendo los shorts, hermano, de verdad. Tengo unas ideas tan increíbles. Y al fin, después de tanto tiempo, de 5 meses, el cabrón lanzó una nueva canción, tema llamado Con un Papel. Y nada, amigos, tenía que reaccionarlo. Y además por la idea que viene, amigos. De verdad que la idea nació por un reto, creo que en TikTok o YouTube, no me acuerdo muy bien. En el cual era hacer una canción con un papel rompiendo así y hablando de eso, amigos. Y de verdad que, por esto el, el cabrón lo hizo, lo creó. Y acá está, amigos. Un tema muy largo y me da miedo. Cuando los temas de verdad son muy largos, me da miedo porque... Esto, como que me pone aburrir el mismo flow, todo. Así no sé, voy a ver qué tal. Y nada, amigos. Como un papel, oficial visualizer, pronto el favor. No oh, te promesa chilena, hermanos. Una nueva promesa chilena. De país para Chile, hermano. De chilito. Además, este cabrón se manda todo: la exposición musicalmente, audiovisualmente, todo, amigo. Y una voz increíble. Sido desbloqueada, el sol se ha apagado y ahora ya no se ve nada. Y la maldad se aprovechará, creando una sombra que en paz no te dejará. Uh. Polaridad, mi alma se divide, mi corazón la sigue. Ahora, ¿quién es el que escribe? Causalidad, un hecho repentino. Quizás culpa del destino que ahora tengo que sanar. Amigo, tengo que sanar. Amigo, esto es lo que le decía. Ven, es un tema largo. Pero tiene eh, cambios de ritmo, hermano, me encanta un montón. Empezó bien, ahora dejo como un pause hermano, en el puente. Me encanta un montón, hermano, de verdad que me encanta un montón. Y ojo, de verdad es que para mí los temas de él, de Instinct, eh, son temas que tienen que yo creo, que, re eh, que reaccionar, o sea, que escuchar cuatro o cinco veces. Porque para mí este cabrón no solamente canta ya, sino para mí hace poesía, amigo. De verdad, no sé, unas una frases que son directamente del corazón que se ven que están muy bien inspiradas que son cosas que él pasó hermano y de verdad que me encantan la monstruos yeah. no sé en hasta ahí llegamos hermanos hasta ahí habíamos llegado con el tema de, del rato de tiktok y el cabrón hizo todo esto es hermano que, que, que maravilloso Esto es lo que quería, hermano Esto es lo que quería, amigo mío Esto es lo que quería Esto es lo que quería Amigo, esto es lo que quería Cambio de ritmo, cambio de flow El cabrón de repente, pum, explotó ¡Ran! Bueno, ustedes lo entienden, ¿no? Pero no, amigo, muy bueno, cabrón Demasiado bueno, hermano, me encantó Muy bueno, y esto es lo que decía Un tema largo pero con... Que va cambiando de flow De estilo, de ritmo Y me encanta eso, hermano Muy bueno, amigo La oscuridad ganó Mi mente se rompió Y en un instante puede cambiar toda la perspectiva Los incidentes que alteraron mi que ahora oh. absorbida por la preocupación de andar trayendo una maldición. Tiempo y también desolación. ¿Y ahora qué voy a hacer? No soy el yo de ayer. De alguna forma para mal he vuelto a nacer. Con el miedo de que de un momento a otro oh. oh. ya oh. no oh. pueda despedirme. Que mi entorno vaya a fallecer. No, cabrón. No, no, amigo. Amigo. Amigo, te quiero un montón, hermano, pero por favor, saca temas más seguidos, hermano Amigo, qué futuro, cabrón Qué futuro tenemos acá en Chile, hermanito mío Qué artistazo tenemos en Chile, hermano Amigo, todas mis fichas puesto para Inzic, hermano De verdad que este año, de verdad, se lo doy mucho para él Y para Icy Cowell de Chile, hermano, de verdad que para mí van a ser sus años, hermano Van a ser sus años, amigo Amigo, qué cabrón, qué futuro, cabrón no, de verdad que me emociona tener a, esto, a estos cabrones que de verdad que están en la música y que de verdad con tres cuatro temas la rompieron y. amigo, de verdad brutal, me encanta hermano. Me encantó. Amigo tiene su propio estilo, eso me encanta un montón. Tiene su propio estilo, hermano. Una brutalidad, amigo. He escuchado sus temas en acapella con uno que lele. No olvidaré. ¡Uh! Es eso lo que quería. Increíble hermano Increíble hermano ¡Qué temón! ¡Qué temón! Me sin palabras el cabrón Sin palabras Nada más desticaron de a mi playlist, hermano. Y esto es lo que le decían. ¿no? Y ahora que todo terminado, me sigo preguntando si esto no hubiera pasado. Y creo que quizás sería libre, mi mente se equilibra y perdonaría al pasado. Y ya no sé, a tanto se culpado. Mi mente se ha roto y cuánto tiempo me han robado. Supongo que ahora viviré. Se ha roto y cuánto tiempo me han robado. Supongo que ahora viviré con mi frente de partida y al pasado. Y ya no sé, a tanto soy culpado. Mi mente se ha roto y cuánto tiempo me han robado. Supongo que ahora viviré con mi frente de partida y la sombra de a mi lado. La sombra de mi lado. Amigo... Cuatro, casi cinco minutos... Que lo sentí directamente de dos minutos, hermanos... Es un tema larguísimo... Pero, amigo, se siente corto... Y esto es lo que le decía... Me da miedo estos temas por esto... Porque siento que... Muchas veces, cuando los, los temas son largos... repiten el flow... Repiten los patrones una y otra y otra vez, hermano... Acá vimos totalmente algo diferente... Unas apariciones de la base completamente diferentes... Flow diferentes... Canto, para mí que hay poesía metida también de hermanos Y nada amigo, también lo he dicho hermano Que fue, eh, hizo muchas apariciones en la letra que Obviamente se repite el coro, el coro Pero eh, todo lo otro fue totalmente diferente Un temón de verdad que es tremendo amigo Es tremendo, para mí este cabrón de verdad Tiene un futuro épico en la música Épico en la música y aparte con las ideas que tiene con los videos Es un cabrón de verdad muy inteligente Con un marketing brutal, hermano Tiene un futuro este cabrón brutalísimo en la música De hecho, no sé, no, ¿por qué un futuro, amigo? Ahora mismo el cabrón, ahora mismo Está ahí la música fuerte, amigo De hecho va a ser su show, creo, en junio eh, Pero nada, amigo De verdad que brutalísimo, hermano que, muchachos, Nos vemos en la siguiente video reacción Y este va a ser sueño sueño Que le meta duro que este sueño En el siguiente día, hermanos yo. <risa> renunciaré